Estamos con Violeta, que bueno, eh, esta mañana no ha querido comer, no ha querido beber ni nada, está más o menos activa, pero está como más temblorosa. Entonces, bueno, eh, hemos estado esperando a ver si conseguimos que tomara biberón o tal, y al final, nada, le hemos sacado sangre, le hemos hecho una. hemos medido la glucosa y la tenía muy, muy alta. Entonces, cuando no han comido, eh, no se ha hidratado y no ha tomado biberón y tiene la glucosa alta, pues, bueno, no es. No es lo mejor. Entonces, nada, ahora le estamos poniendo suelo subcutáneo para no, para no estar ahí con la, pues poniendo la vía y todo, pues que, que le molesta. estamos poniendo un poquito de suelo y a ver si se hidrata y a ver si se activa un poco. Le hemos puesto también una medicación para el dolor, pero que no, que no afecta como un antiinflamatorio que afecta a los riñones que si no está bebiendo, pues no, no se le puede poner. Y nada, y bueno, pues ya sabéis que, que la analítica que le hicimos el otro día completa, el perfil completo y todo, pues no salió como nos hubiera gustado. Entonces, bueno, pues estas son cositas que seguramente van a ir pasando. Y tenemos que trabajar muy duro. Así que nada, pues aquí estamos, a ver cómo va la pequeña, y nada, vamos a estar con ella en todo momento y hasta que empiece a encontrarse mejor, o si no, vamos contando, está bonita.